¡Bienvenidos a Vila News! Ya hace dos meses que empezamos el curso y son muchas las actividades de bienvenida que ya han tenido lugar en la Vila. Semana tras semana se han ido celebrando las cenas de bloque, dirigidas por nuestros delegados, en las que un gran número de vilatanos han tenido la oportunidad de conocer gente nueva y pasárselo en grande. En estos meses también hemos tenido la posibilidad de disfrutar de actividades como la ceremonia de apertura de nuestra particular Escuela de Hogwarts. De la mano de Dumbledore, el sombrero seleccionador y todos los profesores de la escuela, se ha llevado a cabo la división por casas de todos nuestros vilatanos y ya han comenzado las competiciones que tendrán continuidad en los siguientes meses. También hemos podido disfrutar de las novatadas de la vila en las que tanto novatos como veteranos lograron sacar lo mejor de sí mismos y hacer del evento una tarde muy divertida. No podemos olvidarnos de actividades como el Holly Festival, las Olimpiadas o las fiestas en el Frankfurt con DJ incluido. Además, hace una semana pudimos presenciar el simulacro de incendios recreado por la vida. Bomberos, mozos, ambulancias y actuaciones de nuestros heridos ayudaron a que todo fuera de lo más realista. Sin embargo, aún nos quedan muchos buenos ratos por pasar, nada más y nada menos que en las actividades que nos esperan este mes de noviembre. En las próximas semanas comienzan los eventos vilar, en los que muchos de nuestros artistas vilatanos nos deleitarán con sus sorprendentes cualidades. Continuaremos con nuestras fiestas en el Frankfurt y se realizarán actividades como torneos de póker, FIFA, sesiones de cine y mercados de segunda mano. No debemos olvidarnos de que el jueves 9 de noviembre se celebra la fiesta mayor de la UAB. Las puertas del campus vuelven a abrirse para poder disfrutar de las actuaciones musicales y de las decenas de actividades culturales, solidarias y deportivas que tanto caracterizan ya este día. No lo dudéis y apuntaros a un día más de diversión en la UAB.